Hola, buenas tardes. Bueno, el día de ayer hubo un gran remesón ministerial en el gobierno del presidente el Gustavo Petro. Muchas interpretaciones alrededor de, de, de la salida de algunos ministros y la llegada de otros. Eh, pues Eso de acuerdo pues también a de dónde viene la crítica o de dónde eh, se mire eh, esto que ha venido ocurriendo o que ha ocurrido eh, durante el día de ayer. Eh, nosotros tenemos desde Reacción Revista Digital y desde Conecta Colombia una explicación que ha dado el analista político Felipe Pineda Ruiz eh, en exclusiva para eh, Reacción Revista Digital y que yo me voy a permitir leerles, leerles aquí para que ustedes puedan comprender mejor qué es lo que ha pasado con este remesón eh, ministerial. Dice, cambio de ministros en el gobierno Petro una ventana de oportunidad y relanzamiento del proyecto político. Por Felipe Pineda Ruiz, el remesón ministerial del presidente Gustavo Petro ha tomado por sorpresa la opinión en general. La negativa de los partidos tradicionales a votar las reformas ha precipitado la ruptura del pacto histórico y de sus aliados satélite. Con los partidos conservadores, liberal y de la U, quienes ahora verán como el agenciamiento en el Congreso del Gobierno Podría generar un divorcio entre las bases y las directivas de dichas colectividades. La incógnita persiste en sí que gana, en sí que gana Petro con su nuevo re remesón ministerial. Aquí les dejo algunas pistas. Uno, Gana lealtad. Con el arribo de William Camargo, antiguo director del IDUD de Gustavo Petro, al Ministerio de Transporte y Ricardo Bonilla, el secretario de Hacienda al Ministerio del mismo nombre, eh, la defensa del metro subterráneo y la modificación de la ley de metros está asegurada. Eh, recordemos que la ley de metros estipulaba que el gobierno nacional no podía financiar por encima del 70% obras de transporte férreo, lo que sometía la toma de, decisiones de, eh, la toma de decisiones al capricho del financiador minoritario 30%, es decir, al designio de los alcaldes y gobernadores de turno. Con Bonilla y Camargo, las mesas técnicas del metro... Con la administración de Bogotá tendrán dos voceros de entera confianza del presidente y el entendimiento con el gobierno chino. Para la modificación del contrato se hará con mayor celeridad y prontitud. Gana manejo político, aunque efectiva para poner en el centro de debates en foros académicos y mítines públicos los ejes centrales de la reforma a la salud. La ministra saliente Carolina Corcho fue incapaz de interlocutar con efectividad con los partidos políticos tradicionales para conseguir los votos necesarios para sacar adelante la iniciativa. Por esos motivos es positivo el relevo en las riendas de esta álgida cartera, la cual requiere de pragmatismo para cabildear la reforma. La llegada de Guillermo Alfonso Jaramillo, el secretario de Salud y Gobierno durante los cuatro años de Petro del Palacio de Líbano, es una bocanada de oxígeno a la noción de concertar los votos a favor de la iniciativa gubernamental con los congresistas. Recordemos que Jaramillo, en su paso por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, fue el encargado del manejo político con el Consejo para tramitar a favor del distrito con éxito las iniciativas de la Bogotá humana. Gana cohesión con sus aliados de gobierno, aunque en los últimos días el expresidente Juan Manuel Santos criticó el relevo ministerial, personas de su equipo de gobierno como Luis Fernando Velasco en el interior y Mauricio Lescano en Mintic, en Mintic han logrado un espacio político relevante en ese nuevo gabinete. Con ellos, sin duda, Petro gana relacionamiento con sectores por fuera de la izquierda, aunque Alfonso Prada ha salido del ministerio del interior, todo vislumbra que seguirá en el gobierno en algún otro cargo estratégico. Ministro de Defensa, embajador en Estados Unidos, pronto lo sabremos. Gana coherencia y fuerza discursiva mantener a Glorine Ramírez de la Unión Patriótica, quien tendrá la tarea de impulsar las reformas pensionales y laboral, y al ministro de Comercio Germán Umaña, quien defiende una agenda exportadora que protege a productores nacionales, genera cohesión en las bases del Pacto Histórico y reafirma la importancia de la Familia comunista en el seno del gobierno del cambio. Ramírez es además la persona encargada de reemplazar el presidente en sus funciones cuando éste no está. Gana legitimidad. Sin cuotas, de las actuales Sin cuotas de las actuales direcciones liberal conservadora, Gustavo Petro tiene la oportunidad de relanzar su discurso antimafias y antipolítica tradicional ante la opinión pública y su núcleo duro de votantes. Después de nueve meses de gobierno, en sentido contrario a lo que los medios hegemónicos y los, y los politólogos de bolsillo presentan como crisis gubernamental, Gustavo Petro ha logrado configurar un nuevo gabinete más cohesionado y alineado con el plan de desarrollo, poniendo por encima de un vacío concertacionismo sin resultados eh, una sola premisa transformar a Colombia fortaleciendo el proyecto político del cambio. Así pues que eh, todo lo contrario a lo que muchos piensan que hay una, una crisis gubernamental, este cambio de ministros en el gobierno, gobierno Petro eh, ventana una oportunidad de relanzamiento del proyecto político. O sea, fue, ese fue el artículo eh, de opinión de Felipe Pineda para Reacción Revista Digital y que yo me permito leerles a todos y todas ustedes para que eh, comencemos desde ya a tener argumentos para generar una defensa positiva en las regiones y en todos los sectores frente al cambio de ministro. Yo soy Jenner Usuga, nos vemos más tarde. Chao, chao.